Lisandro los comentarios. Soy sí, un bombe, ahí, amable de Gaby de, de, de Sangre dice que no quiere trabajar con Casal a los Fosques es llaman, otro de otro <risa> show de estos es Radio del programa de Va la a plataforma seguir. de los Foques, donde pues ha regresado la pausa eh, Gaby de Sangre le dijo clarito que no quería trabajar con Casal. esto a propósito de una entrevista que ocurrió recientemente en el programa en el que Casas no fue invitado en la entrevista con Farid de Raful, Casas no fue para allá, no lo invitaron, no se sabe qué pasó ahí. Y Gaby Sánchez, regresando a la pausa, soltó la perla que vamos a escuchar ahora. Esto no es Radio 99.3. No queremos trabajar con Casas, final. Ah, bueno, pero tú tienes que avisar también, porque aquí ya trabajamos con Casasas. No, eso no tiene que ver, porque si tuviéramos hablar de esa <coughs> <¿Qué día? risa> vamos a repetirlo a ver, con qué con Vamos a subirle el audio y vamos a repetirlo allá producción para que se escuche bien Vamos Póngalo ahí de nuevo no caso, es la radio, radio 993 No queremos trabajar con que Casal. final Ay. Ay. Ah bueno pero tú tienes que avisar también mí Porque aquí ya estaban bueno, música vale, No editar? eso no tiene que ver porque si tuviéramos hubieras hablado de esa ¿Vivo? ¿O fue a POTA? No, que no le avisaron cuando iban al aire. Ah, o ya. Sea, nosotros no queremos, entonces ya está hablando de más personas, la mano de David, eh, ¿cómo es Mari? ¿Qué llama? Gaby, Gaby de sangre. De sangre, <ríe> de sangre, de sangre de Mari de sangre, Gaby. Parece que hay un, un chipere, que la padre, y, sí, ¿Y Casal está, está by? No, Casal no está bail. Y no, entonces, el contexto. Como te dije, eh, había una entrevista con Farid de Raful, senadora uh -huh. de la capital, y hay un... Eh, enfrentamiento político no personal entre Farid de Raful y Casals. Entonces, Cazales evitaron rece数. que él estuviera. Evitaron que él estuviera y pues ahí, mírenlo ahí, Gaby de Sangles, pues dice eso en un momento en el que supuestamente ya creía que el programa no iba a salir al aire, pero lo dijo y ya pues... Entonces, qué no fue lo, lo que ella pasó, dijo? Que no quieren a Casals en el programa. Y en cierto modo, yo creo y Cazal que Casal estaba por el área. Era no, no Casal no se sabe. Yo, yo es que como hombre. que, de un, que él de, vacaciones, de un tiempo de para que hubiera un problema como con él. Pero entonces, pero cuando inició si esto no es radio, que yo lo veía mucho. Ella hacía mucha química con él, era como un poquito más... Suelto, más Foni, pero como que se puso un momento como crítico, empiezan a tener disputa entre ellos. Tanto Joni chocaba con él a veces, Gaby, Tolentino también, él sabe no tiene pelo en la lengua, como dicen. Y puede ser la forma en la que él tenga ahora que le haya cambiado repentinamente, que ya no se sienta lo mismo en el elenco. Porque se siente, por ejemplo, que uno que tiene aquí ya un año, casi dos, nosotros tres juntos. Entonces, que un momento a otro de mi caso de que yo actúe de otra manera, diferente, ya Angelina y eso no se van a sentir cómodos y van a decir, lamentablemente, ya. La química con la que iniciamos no es la misma. Y si tanto ellos como Farid, como tú mencionabas, en este caso, no se sienten cómodos con que su presencia esté ahí, ya eso es parte de ellos. Porque lo hace mucho lo que hablábamos de la de la tarima con la Balajaza, que cuando una persona no se siente cómodo que alguien lo presente, o lo que se que alguien que esté ahí, eso se, se respeta. Si un artista bien dice, no, yo no creo que ella esté ahí, pues entonces él que está pagando, o también puede venir aquí, y no lo quiere de esa manera. Y, ya, y realmente no fue a que lo dijo como yo pensaba, sino que fue que no la avisaron estaban al aire y salió y se divulgó y se viralizó en las redes sociales. Y precisamente, pues, ella lo confirmó en su, en su Instagram, podemos verlo por ahí, el mensaje. Ella se hizo responsable de esa eh, opinión eh, claro, ya no, pues sí que no fue ya, yo y, yo, y yo personalmente le doy cierto punto de razón <coughs> no desde el punto de vista Quédame, para que explíqueme lo de Casal porque yo no lo sigo porque no, no, no me llama la atención Casal es parte del programa yo de lo sé Radio. que es esa parte sí. eh, usted sabe que él es él que se dedica ¿Qué? él es abogado, abogado eh? él es abogado él es abogado, el abogado eh? me parece que él también eh, hace negocios por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí, está bien, pero, pero... El abogado, pero ¿qué pasa? Que en un momento determinado él comenzó a coger mucho auge, tú sabes, eh, con algunos casos, el caso de la moneda aquí en Macorís y otras cosas, y en un momento determinado pues comenzó a aparecer en los medios y a lo que lo llama para hacer parte del programa, uh -huh. al, la prim esa primera parte del programa. Okay. Eh, pónganme ahí entonces eh, la parte de la declaración en, en Instagram de Gaby para leerlo aquí, vamos a ver, eh, la segunda. Ahí es, la, esa es la de Casals, que ahí pues dice que él siempre está con la frente en alto y que nunca van a reunir y que allá estarán el próximo martes eh, y, a, y va a aclarar todo en el aire, o sea, la semana que viene, vamos a esperarlo, mientras tanto Gaby dice que lo, la pueden atacar, pero que se escuchó lo que piensan todos, el que debe ser honesto con sus seguidores es él, punto y final, no se imaginan los solidarios que hemos sido con él. O sea, que eh, son eh, fuertes eh, conflictos que hay ahí en el programa con Casals. Engels. Bueno, sí, eh, se ven los conflictos. Eh, como te dije al principio, no sabemos si esto es un marketing. Eh, viniendo de la plataforma que y, verdad, o sea, siempre se hace un show para terminar con un tema picante y que todo el mundo te acapare la atención, pero... Eh, porque entiendo que ellos entre entre compañeros como decía camila que ya se conocen y tienen un tiempo tratando ese tipo de cosas eh, tengan tengan esa mala vibra entre ellos ¿eh? yo no entiendo como una como personas que tienen un tiempo ya tratando ese tipo de cosas pueden tener esa mala vibra entre esa mala vibra entre ellos así como que ah yo no quiero que fuera no te activo y ese tipo de cosas o sea eh, eh, no eh, el programa casi no lo veo ya de tono es radio, porque ya hay no temas. Veces, sí, entonces hay temas que ya no me interesan, a veces, a veces meten un, un, yo no tengo un, tiempo un, para... un tipo ahí raro que me, me que, que ese habladito no me gusta. Entonces, como que a veces <risa> yo pongo un programa para relajarme, para aprender, <risa> y para escuchar. Esto. sí, y, y casi no, no lo escucho. Porque hay son, son temas de que, que, que no me interesan mayormente. Y no sé, no sé realmente qué es lo que está pasando en ese programa ni quiénes están ahí ya. Pero eh, ellos siguen en polémica, y tú sabes que de eso, de eso se basa la plataforma en la que ellos están. Bueno. Polémica y controversia. No, casar debe depurar y decir cuáles son los que no quieren que ellos levanten la mano. Claro, no, quieren, yo claro. no y ya, oh, Cuando viene a ver una estrategia también, porque de ahí puede venir todo. Todo. Uh, <ríe> Sí, sí, ponerlo a sonar. Ahí no me cae bien, ¿no? Porque lo veo como. No, tiene una actitud muy sí, eh, egocéntrica. Exacto. Y no me gusta, en me gusta humildad. Modo. Humildad, eh, humildad. Entonces, eh, no, es que por eso eh, se ha preferido a José Martínez Brito, que para mí es igual que él. No, no, eh. Eh, eh, ese cree. No, es ese hombre cree que, que lo. Eso último. es lo que es más, es más cool, ese ve más cool. Lo quiere poner Sí, cool, pero cool, cool. cool, cool. cool. No, cuando lo llamó el loco di que estoy rulando aquí se van los cool, Manolo. No, pero ¿y eh, eh, y Martín Ebrito yes. no lo resisto, yo no. Mira, el corazón es mal. Hey, Martínez Brito, <risa> como que es 5 G. Sí, dice, hey, sí, sí, sí. No, y no, no, quiere no, ser como no, mujer y no, de todo eso. No, bueno. Como medio di bueno. que bueno. Bye, bye. no, no su actitud, quieren saber demasiado. entiendes, Quiere que ellos sí, que no.